¿Presenta? Señoras, señores, un saludo lleno de amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Contágiese de sí mismo, así para las cosas buenas de Cali, del Valle del Cauca y de Colombia, que están pasando por este programa. Neti, ¿qué tal? Calenísimos, saludos, Jairo, para ustedes, para los televidentes de, de tarde en tarde, hoy viernes 22 de abril de 2005, cuando tendremos, como siempre, un programa muy especial y como misión convertir la información en conocimiento. Hoy les invitamos muy especialmente a ustedes, queridos televidentes, a abrir la mente. Somos seres de luz. Vamos a abrir la mente. Un instante, por favor. aprendamos a vivir. Es para nosotros un verdadero privilegio tener a David Hallmeister con nosotros, conferencista, porque viene a dictar una serie de conferencias sobre lo que es el curso de milagros. Esto no es una charlatanería. O se cree o no se cree. Nosotros creemos que somos seres de luz y que para allá vamos y que nos podemos comunicar. Está con nosotros, Luz Helena Tecatán, quien nos va a introducir al tema del curso de milagros. Queremos que ustedes tengan mucha atención a esto que vamos a hablar. Luz Helena, ¿qué tal? La mano amiga de Confandi, bienvenida. Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho, me place mucho estar aquí en este programa. Usted nos coloca por favor en contexto. Con el mayor gusto. Eh, un curso de milagros es un entrenamiento mental para aprender a vivir en paz y aprender a ser felices. Este curso, que es este libro, eh, llegó eh, en el año 1967, en el año 1967, a una psicóloga Helen chuzma en la Universidad de Columbia en Nueva York. Eh, ustedes saben que en todas las universidades los egos, eh, son complicados, hay competencias, hay intrigas, hay riñas, hay complicaciones. Y el jefe del departamento de psicología eh, tenía una reunión en la Universidad de Cornell y le dijo a Helen Schutman que qué era ir a esa reunión donde había tantos egos encontrados. Helen en ese momento le responde que ella le va a ayudar a encontrar otra forma para aprender a ser felices para aprender a ser felices y eh, esto era una, un comportamiento poco usual en la manera de ser de Helen, que no era la más colaboradora y parece que a partir de ese momento en donde Helen y Bill se pusieron de acuerdo para trabajar en un objetivo común, eh, se si activara una, una ayuda de fuera del tiempo y Helen empieza a tener sueños premonitorios con alto contenido espiritual eh, y en el que aparecía una voz que se le decía que era Jesús y que él le iba a ayudar en todo lo que ella necesitaba eh, esta voz fue muy repetitiva en todos los sueños hasta que un buen día ella estaba en, en la mesa de su comedor después de una jornada de trabajo y oyó la voz que le decía te voy a dictar un curso de milagros. Y dijo, ahora sí, me chiflé. Llamó al director de, del departamento de psiquiatría, que era Bill, y le dijo, le dijo, Bill, no hay ningún problema, tú tienes muchas habilidades psíquicas, de pronto eres un canal, simplemente escribe lo que le, le, te van a dictar y mañana lo revisamos. Yo, esto lo vamos a guardar como en secreto. Esa noche empezó esa voz a hacer un dictado y ella copiaba de tal manera que si sonaba el teléfono ella podía levantar el teléfono, atender lo que fuera necesario y cuando regresaba la voz continuaba en el punto en el que había quedado. Eh, ella se resistió mucho al principio, decía eh, que por qué más bien porque la voz le hablaba que era Jesús y empezó a hablarle con unos términos cristianos, le decía que este era un mensaje para la humanidad del siglo, del siglo XXI. Que su mensaje hace dos mil años no se había entendido y que él quería que ella trajera al mundo su verdadero mensaje. Al día siguiente ella fue donde, donde Bill y Bill le dijo definitivamente este mensaje no puede ser tuyo porque no es tu escritura, no es tu manera de, de expresarte, esto tiene un contenido mucho, muy amoroso y de alta espiritualidad y así continuaron estos, estos mensajes durante eh, siete años hasta que se terminó de dictar este este, este libro. Este libro consta de tres libros, Una, en la primera parte es el marco teórico, hay la segunda parte que son 365 ejercicios, un ejercicio para cada día y el último libro es el manual para el maestro. Eh, cuando yo conocí el curso de milagros, eh, yo me sentí supremamente feliz, porque no solamente sentí que este, este libro resonaba en mi corazón, sino que me respondía a todas las preguntas trascendentales que yo me había hecho como persona y como psicóloga. Yo soy psicóloga de profesión. Y, y lo que más me encantó es que este libro, a diferencia de, los, de las otras ayudas que uno tiene, eh, te decía no solamente el cómo, sino el qué. Porque los 365 ejercicios, un ejercicio para cada día, es una manera paulatina para deshacer el ego y poder llegar a la, al nivel de la conciencia superior. Es una extraordinaria presentación, pues, que a uno ha admirado, Neti. Sí, eh, debemos aclarar que en las preguntas que formularemos a David Hoffmeister, contaremos con los servicios de Víctor Manuel Perafán como traductor. David, el ingeniero queremos inclusive que ustedes se fijen bien en lo que refleja la cara de David en la tranquilidad en la paz en la dicha que experimenta entonces queremos presentar eso muy bien y tenerlo presente para ustedes David cuéntenos los milagros están asociados a la fe o a la religión David can you tell us if the miracles are, are associated with faith yes uh, Could call that faith. Sí, toma el poder de tu mente y hace que podamos realizar estos milagros y sí, definitivamente lo podemos llamar o definir como fe. Ingeniero Perafán, ¿cómo ejercita uno la mente para conectarse con esa luz? Bueno definitivamente es un reentrenamiento mental el que se necesita. Hay, pueden haber diferentes métodos eh, para lograrlo. Uno de ellos es el curso de milagros y pues preguntémosle a, a David, que es el, el maestro. Sí. David, can you tell us how can you exercise your mind in order to become a Miracles expert? Uh, it takes training your mind. You have to uh, practice every day with uh, lessons, workbook lessons and uh, practice applying the lessons in many different situations. Perfecto. Existen eh, diferentes ejercicios que hay que aplicar, uno eh, cada día. Y a través de esos ejercicios, cuando se presenten ciertas oportunidades de cambiar las cosas, hay que aplicar el ejercicio. ¿Qué significa la palabra milagro? Porque la gente también la relaciona como con la realización de cosas imposibles. Correcto, sí. Eh, yo pienso que, que Jesús cuando escribió la palabra milagros en el curso de milagros, quiso que le diéramos una rede, redefinición al término. No es ese milagro extraordinario que, del que hablamos, fenomenológico sino el cambio de percepción en tu mente. O sea que yo puedo hacer un cambio aquí en mi mente y cuando yo hago ese cambio aquí en mi mente, yo paso de ser infeliz a ser feliz. ¿Cómo lograr ese cambio de percepción, ingeniero Perafán, para preguntarle a David? How can we change our perception in order to to make miracles? Yes, we have to beliefs thinking thinking tenemos que descubrir qué es lo que nosotros pensamos en nuestra en nuestra mente subconsciente y con base en eso conscientemente empezar a cambiar lo que lo que tenemos para reprogramar David sabemos que parte de su iniciación tuvo que ver con lecturas en filosofía, en psicología, religión They are telling you that um, um, you you have many influences, right? Which author can you uh, tell us that was the most important for your experience, book or author? Um, I think uh, Christianity and Jesus is one major influence and psychology. Uh, la cristiandad y Jesús fue muy importante eh, por supuesto, también la parte psicológica porque él se dio cuenta de cómo estaba su mente y de qué manera trabajaba a nivel consciente e inconsciente. Estamos en el canal universitario en este curso de milagros eh, presentándolo a través del canal universitario de tarde en tarde. Ya regresamos, vamos a hacer unas preguntas muy prácticas a él para que ustedes participen el día de mañana en la conferencia o curso de milagros de David, que será lugar, tendrá lugar en el, en el Centro Cultural de Cali, Antigua FES, Salón Madera, mañana sábado y el domingo, 23 y 24. Un teléfono para que ustedes se comuniquen y participen, abran la mente, Abrir la mente, estar despiertos y conectarnos con ese ser maravilloso de luz. El Dios, como usted le quiera llamar, pero el Dios que hay, que tenemos, separémonos de la religión, ométalo a la religión, como usted quiera. Crea o no, pero es mejor creer, porque hay esa luz, existe. Centro Cultural de Cali, el teléfono es, el teléfono es, Leti, no, no, no, no. 664... 86 86 código 7296, o celular 315 5540267. Estamos en este curso de milagros en el canal universitario. Bien, y seguimos en este curso de milagros. Le pregunto a David por intermedio del ingeniero Perapán. ¿Por qué el mundo no es feliz? David, why do you think the world is not happy right now? Well, I think the world's going through uh a transformation right now where it's waking up to what is valuable and what is really true and uh so there's a lot of upheaval in uh in the world. Él lo que cree es que el mundo en este momento se encuentra en un estado de transformación en donde la gente está evaluando qué es lo que verdaderamente es valuable o sirve y qué es lo que realmente no es realidad o no nos compete, no nos sirve. Estos temas siempre que tratamos, Ingeniero Perafán, son abiertos a la comunidad en este programa. Por eso Marlene nos llama. Marlene, su pregunta concreta, por favor, bienvenida. Gracias, me encanta saludarlos y para dos preguntitas muy concretas. Si nosotros ya somos un milagro por la generosidad del Creador, entonces esto de los milagros que se está tratando aquí es una reafirmación del milagro que ya somos. Y segundo, si dentro de mi vida yo tengo confusiones, por ejemplo el resentimiento o la amargura, ¿el milagro sana porque yo soy un milagro o yo tengo que buscar el volver a entablar la armonía? ¿Cómo se produce? ¿La armonía también es un milagro? Muchas gracias. David, primera um, y segunda. Si ya ellos, si nosotros somos un milagro. If we are already a miracle, we can consider that this course reaffirms that we are a miracle. Yes, yes, that's what the book is doing. It's really just clearing away everything in your mind that, that blocks the true miracle and the true love that you already are. El libro precisamente lo que está haciendo, él, él dice que sí, somos un milagro definitivamente. El libro lo que hace es limpiar de nuestra mente y nuestra conciencia aquellas cosas que no nos permiten da, darnos cuenta que somos hijos de Dios y que realmente somos eso. La segunda pregunta, Ingeniero Perafán, es... Eh... Que, si, que si somos un milagro, pues... Evidentemente tenemos que ser felices. O sea, you were no tenemos... a miracle, David. We must be happy, right? Yes, it's natural to be happy, it's natural to be peaceful, and when we get into guilt or fear, uh that's very unnatural and it causes a lot of stress and you might say disease as well. David establece que nosotros realmente nuestro estado natural es la felicidad. Vinimos para ser felices. De hecho, el estado que no es natural es cuando estamos estresados, cuando sentimos, tenemos sentimientos de culpa y que inclusive puede generar en enfermedades o en sentimientos negativos. Ingeniero Berafán, si nosotros somos un milagro, ¿por qué hace el curso de milagros? If we are already a miracle, most people do not experience their natural state and so they need tools and, and aids to help them out like uh, books or music uh, or television even. Porque mucha gente definitivamente no experimenta su estado natural y necesita ayudas para regresar a lo que somos naturalmente, como por ejemplo libros, películas, cassettes y este tipo de herramientas. María del Pilar, otra televidente que nos llama. María del Pilar, bienvenida y su pregunta concreta, por favor. Somos un milagro porque nos estamos matando en este momento. If, if we are a miracle, why are we killing each other right now? Yes, this is the ego. Uh the ego is the belief in separation from God. And so the ego is very uh destructive and violent and and this world is acting out the ego. Básicamente la respuesta es porque esto proviene del ego. El ego es el que cree en la separación, en que no somos uno. Y el ego es el que produce este tipo de discordia y por eso se producen este tipo de, de muertes y odios. Quiero hacer hincapié en algo, Neti. No sé si Neti y los televidentes lo comparten, gracias a las tomas del de ingeniero Mena y de nuestro switcher, Liner Bravo, porque no es por el, el fenotipo que él tiene de estadounidense, no, sino que su cara, sus rasgos fisonómicos reflejan alegría, serenidad, dicha. Mucha alegría. ¿Sí? Quiero que le reafirme eso, Ingeniero. He's saying that your face reaffirms that you're really happy and you're shiny and um, we can see that you have no worries and uh, the cameras and everything, everybody can see that and you stand for yourself. <laughs> yes, thank you. It's... It's, I feel like to be a bringer of peace, you must be peaceful in your own heart. And so I think it's an inside job, and that's why I spent my life uh, working on my mind and getting rid of judgment. Yo siento que la única forma de traer la paz es teniendo paz en, adentro de uno. Y él ha estado trabajando ese, esa paz interior para después, eh, congruentemente con eso, venir a, a compartir ese sentimiento con nosotros. Carlos Arturo, otro televidente. Su pregunta muy concreta, Carlos Arturo, bienvenido. Eh, muchas gracias. Es para reafirmar un poquito lo que habla aquí el maestro. Eh, nosotros nacemos en un contacto directo con el creador. A medida que el sistema de cosas nos va incluyendo la parte material, vamos perdiendo ese contacto en nuestra esencia con el creador. Se trata eh, según lo que tengo entendido es como volver a renacer, ¿no? Con esa pureza espiritual en contacto con el Creador. Que si de eso se trata, volver a renacer en un contacto con el Creador. Yeah, he's saying that when we were born, we were really in contact with the Creator, with God. And what we are talking about here is to go back and be in touch with Him. Yes, yes, you might say you have to peel the onion of your mind, uh, to go inward to the core just to remember what's always been there and that's the journey of this life exactamente es, reafirma lo que usted acaba, acaba de decir es una jornada en la cual uno saca del exterior hacia el interior un viaje donde se reencuentra con las cosas que, que tenía desde el principio Herney Rojas quiere participar también una pregunta Ernei por favor bueno cómo le va bien Hablaría. Hágame un favor, lo que pasa es que yo tengo una una admiración por David, al verlo, él refleja ese espíritu, eh, ese, ese foco que, que, que lo, lo, como lo atrae a uno, como una energía positiva. Entonces yo quiero eh, preguntarle a David eh, sobre el libro que están hablando, ¿no? Eh, aparte del libro, ¿dónde está? He's asking, he's asking how can we find another book besides this one that you can find miracles on? Yes, if you go to the spirit within you, uh, there are many books now that are reflecting this uh, forgiveness in this way. So uh, the course is just one path among many paths, and uh, if you desire it, they will appear realmente si tú deseas algo como lo que es perdonar puedes ir a tu interior y preguntarte en este momento hay mucha cantidad de libros que traen este perdón incluido este es el curso de milagros es uno de los tantos caminos para lograr este objetivo mucha gente piensa David que esto de ser iluminado es para santos o que es aburrido pero al verlo a usted pues claro nos lo replanteamos es fácil lo podemos lograr cualquiera de las personas She's saying that in order to be enlightened, some people will say that uh, is is boring or that we cannot do it because it's for somebody that has been studied or really, you know, into it. Can we be enlightened too? Yes, if you're willing, um, the way opens up very easily, and uh, <clears throat> it can be very rapid. And so I would say that uh, it's not. Realmente en esto solo tiene que ver el deseo. No interesa el grado de educación que la persona tenga, sino que si tiene un deseo dentro de su corazón, inclusive se puede lograr de una manera rápida y lo interesante es saber que todos podemos ser parte de esta transformación. Sí. Leticia está en línea. Su pregunta, Leticia. La señora que está al lado, que es psicóloga, decía que le sacaron un subtítulo que es facilitadora. O sea, ¿hay un grupo de personas en algún sitio de Cali que se reúnen, estudian el libro? ¿Y cómo puede hacer uno para poder acceder, para poder hacer el curso? Eh, sí, aquí en Cali hay muchos grupos de un curso de milagros. Eh, no es sino que nos contacte ahí en los teléfonos que, que dio ahora rato eh, Jairo, eh, ahí Camilo le puede contar eh, cómo hacer para eh, contactarse a uno de los grupos que hay aquí en Cali para estudiar el curso de milagros. Muy bien, estamos en el canal universitario curso de milagros, pero más que de milagro hoy es eh, abrir la mente, tener esa fuerza espiritual que la tenemos hoy con David, nuestro invitado hoy, curso de milagros en Cali, mañana en el Centro Cultural de Santiago de Cali, sábado y domingo, para que usted no se pierda esta charla. ...para que ejerciste su mente, para que haya energía positiva. Un instante, por favor, ya regresamos a De Tarde en Tarde, aquí, en el canal universitario. Usted en realidad lo que está viendo es una alcancía para los usuarios, un ahorro para su futuro. Fondo de Capitalización Social, donde usted recibirá intereses cada año superiores a los del mercado y su dinero lo puede retirar a partir del quinto año. En CAMI, una alcancía para los usuarios con el Fondo de Capitalización Social. Subconsciente y ser capaz de entregárselo al Espíritu Santo para que él se haga cargo de esto. Realmente estos problemas están, es en el fondo, en el subconsciente. Julio está en línea. Julio, su pregunta por favor gracias eh, quisiera, eh, la pr dos preguntas tengo primera pregunta tiene base bíblica sobre este curso de milagros segunda pregunta es Jesucristo en su trinidad eh, por decir Espíritu Santo quien están pues, eh, concediendo eh, eh, todos esos milagros de los que ustedes eh, eh, están haciendo el curso gracias He, he's talking about the trinity of God if is the same thing that is happening with the miracles Yes, uh the trinity refers to uh God the Father and then Christ the Son and then the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the bridge to help human beings come back to get in touch with Christ and with God. Él dice que efectivamente la Santísima Trinidad es la que permite esto. Se refiere al Espíritu Santo porque es el que es capaz de hacer que el ser humano regrese a, a lo que siempre fue. A él es que hay que entregarle las los problemas y él se encarga de mostrarte el camino. Una que una contrapregunta, ingeniero Perafán, ¿en la Biblia? Pregúntale que si en la Biblia y así si con la Biblia uno puede llegar. Can we do the same thing with the Bible? Yes, um, there have been many that have used the Bible for many centuries as a very helpful tool, and of course the miracles is just another way of de clarificar las enseñanzas usando herramientas uh, modernas como la like psicología y mente. Uh, Por supuesto que sí, la Biblia ha sido utilizada como una herramienta muy valiosa durante muchos siglos y lo que hablamos con respecto al curso de milagros es que utiliza herramientas nuevas como la psicología que nos permite aclarar estas dudas y traernos al contexto actual. David, pautas para aprender a perdonar. ¿Cómo can we learn to forgive? upset. Tenemos que aprender que hay causas en el mundo que de pronto nos hacen poner bravos o nos afectan. Pero cuando nos demos cuenta que todas estas causas están realmente dentro de ti. Te vas a dar cuenta que hay que entregárselas al Espíritu Santo para que ellas se desvanezcan. Televidente en línea, su nombre, por favor, y su pregunta. Su nombre y su... Sí, siga, por favor. Siga. Continúe. Bueno, un ejercicio de hoy, David, para uno ser feliz, el de hoy, ¿cuál es? Para U que todos los televidentes hagan ese ejercicio. What is the exercise for, for today in order to to be happy for today? Well, everyone starts on a different uh, day but um uh I'll say that the lesson number 1 starts off with nothing I see means anything. todo el mundo empieza de acuerdo a cómo se sienta mejor, pero digamos que la lección número uno, que establece que nada de lo que veo Which one is? Number one. Number one is? Nothing I see means anything. Nada de lo que veo significa absolutamente nada. Esa es la lección número uno. Y un ejercicio para practicar todos los días del año. One exercise to practice every day of the year. Yes, one for every day of the year. Uh, and you, there are many synchronicities. So when you start doing the exercises, uh, many things start to happen in your life. And uh, you can tell that the That the Holy Spirit is at work. Él no menciona uno en particular, dice que hay un set o un conjunto de ejercicios que son los que en sincronía van a realizar el cambio que se necesita para el alma. But if, if you will say just one exercise to do every day, what will you say if you had only one exercise? Uno um, solo. I can forgive and this will disappear. Lo que él dice es que yo puedo perdonar y todo esto desaparecerá This is how are from the mind. este es de la forma como nosotros nos complicamos la vida nos ponemos bravos y entregándolos de esa manera estaremos re, más relajados en nuestra mente y en el cuerpo Ingeniero Perafam esta pregunta ya en recta final eh, agradeciéndole a él inmensamente ojalá de manera simultánea Ingeniero Perafam eh, Dile por favor si él se cree un ser de luz. Do you think that you are an enlightened being? Yes, I call enlightenment just happiness, and so I stay in a constant state of happiness and peace, and uh, it's really very simple. It's just that uh, the world has many false teachings, uh, and we have to let go of those. Él piensa que definitivamente ser iluminado es estar feliz, aprovechar esa felicidad de estar feliz en cada momento. A veces el mundo tiene pensamientos cerrados de lo que es una persona iluminada y lo toman casi como cercano a un dios, es sencillamente volver a la felicidad. Pregunta obvia Ingeniero Perafán, si él es feliz. ¿Estás happy? Sí. Yes. No creo que necesite traducción para eso. Ana está en línea. Ana, su pregunta cuál es? I had a question about the porque you think that person is very important? My my question is about the word. Do you think the life in our country is is more important? No, más. Thank you very much. The mind. The, ella dice que si piensa que el, la mente en nuestro país es importante, ¿correcto? Sí, ya ella salió que si la mente en nuestro país es importante. Definitivamente la mente es donde reside el poder. Si nos damos cuenta de esto, podremos sanar todo lo que tenemos, los odios, perdonar y de esta manera encontrar la felicidad. Esta última pregunta: si el amor es el poder de los poderes. Si el amor es el poder de los poderes. Yes, love is the power. Uh, love, there is nothing that can oppose the power of love, so uh, love always wins out in the end. El amor es lo único que existe y el, no hay nada que se le pueda oponer al amor. De esta forma, con el amor eh, ganamos todos. Muy Bien, David, mañana en el centro cultural de Cali. Teléfono Luz Elena, por favor. Para que llamen ahora, estamos en el canal universitario. El VIPER es 664-8686, código 7296, Camilo Fajardo, celular 315 -55 40 267 Sí. Esos son los números telefónicos, Centro Cultural mañana sábado y el domingo para que ustedes no se pierdan la conferencia de David. David Thank you. Thank you, thank you for having me. Qué alegría, happy mm. happy. He's uh, very happy and pleasure uh, yes, that sí. you're here. No, los rasgos físicamente muy muy definidos Gracias. en la alegría. Muy bien. A ustedes ya vamos para otro segmento, los invitamos a esta conferencia, un curso de milagros y vamos a hablar mucho en de, de este programa de ese ser espiritual que somos nosotros, de ese ser de luz que somos nosotros, porque el amor es poder, como lo dijo David, el amor es todo, es un poder especial. Y eso lo vamos a traer aquí con mucha energía, con mucha posibilidad de cambiar nuestra vida, de tener una energía muy positiva, muy especial que todos tenemos dentro, para vibrar y ser felices. Estamos en De Tarde en Tarde en el canal universitario. Presenta...